El trabajo del director de arte en el proceso audiovisual es un trabajo que responde a un guión, al trabajo del director y, al, y es un trabajo en equipo con eh, el director de fotografía y, por supuesto, la producción. El trabajo específico es dar, es trabajar en el aspecto de la imagen de lo que se va a filmar y la colaboración está en ayudar a contar la historia al director. Esta, esta historia se cuenta a través de los personajes, de sus ropas, de sus atuendos, de sus caracterizaciones, de sus ambientes, de sus objetos. Todo eso, todo eso arma el trabajo del director de arte. Bueno, el director de arte se integra a un equipo de filmación, por lo menos al equipo de la preparación de una filmación, eh, que es el director y, y el director de fotografía y por supuesto el productor en la preproducción. Es un trabajo justamente donde la preproducción es muy importante. Todo lo que uno puede preparar antes del inicio del rodaje es esencial. Estar presente durante la filmación es muy importante porque es justamente donde aparece la cámara que es la que registra y selecciona. Entonces, ahí la presencia del director de arte también es fundamental. Bueno, después está la etapa de la postproducción. Bueno, hoy el trabajo del director de arte muchas veces en la preproducción tiene que prever eh, detalles o cosas que no se pueden preparar para la filmación misma. Por ejemplo, películas donde yo he trabajado de, en, en dirección de arte que transcurren en los años 40. Uno sale a la calle y de pronto hay antenas de televisión, aire acondicionado, parquímetros, en fin, todo eso hace que, todo eso para llevarlo a la época que corresponde, por ahí se puede tapar desde la producción o si no se oculta en la postproducción. Digo, esto para poner un ejemplo concreto de las tareas que de pronto uno puede tener en la postproducción. En una película simple, el equipo de arte no es muy grande. Pero de cualquier modo, los roles existen. Hay un rol que tiene que ver con la búsqueda de las locaciones donde se van a desarrollar los, la filmación. Hay un rol de un escenógrafo, que es el que diseña todo eso, todo lo que los cambios que va a haber en un lugar real, o los decorados donde se va a realizar la acción. Hay un rol que es el ambientador, que es el que se ocupa de todo lo que va dentro de ese decorado, sea una locación real transformada o una escenografía. Eh, y después están los realizadores, que son los que realizan todo ese trabajo, los que hacen las terminaciones de pintura, los que hacen la parte gráfica, que se incluye muchas veces en una película, los ayudantes de producción, pero que dependen del tema de arte, que son los que buscan en la calle, en utilerías, en anticuarios o en casas de muebles, todos los, los detalles que se van a incorporar. El equipo básico, digamos, de inicio de una película es, desde el director de arte, su vínculo con el realizador, con el director que es el que tiene la idea de cómo quiere contar determinada historia con el productor, que es el que da los medios y arma las estructuras como para que uno pueda arribar a, a concretar la idea que tiene, con el director de fotografía, que es un vínculo muy importante, porque es un trabajo en equipo absoluto, es decir, de, de, de gran col colaboración y salvataje también, ¿no? que es muy, muy importante. Y yo diría que ese es el equipo básico, por supuesto con el diseñador del, del yo llamo vestuario y caracterización también, es decir, el, con el que diseña los personajes de la película. ¿no? Una cosa importante es tener en cuenta que hay una figura y que hay un fondo en el relato que van a hacer. Es decir, ¿qué color va a tener el fondo? ¿Qué color va a tener la figura? ¿Cómo se van a vincular estas dos cosas? ¿Cómo uno tiene que cuidar un plano cercano? ¿Cómo uno tiene que distanciar un personaje del fondo para que tenga luz propia o, o valor propio? y sobre todo creo que es muy importante pensar bien en lo que van a hacer. Es decir, que antes de poner la cámara o, o de pensar en el relato es pensar cómo, cómo el tema de color forma objetos, vestuario, maquillaje. Uno puede preverlo y esto creo que es el tip fundamental para que el, el asunto quede bien.